acompañar a los países europeos a esta negociación con el FMI. Y se habla mucho del Club de París. ¿Qué, qué es el Club de París? Se lo vamos a preguntar a, al querido Diego Zuliani. ¿Cómo andás, Diego? Buen día. ¿Cómo andás? estoy Hola, Nicolás. Sí. Y no es un club de fútbol. No, no, claro. Pero, pero parece, mitad. ¿no? Sí, parece. No es, el, no es el PSG o el PSG. Sí. Eh, es el Club de no, París. Es el Club de París. Y vos sabés que nace en 1956 Ajá. a instancia de Argentina. O sea, que somos los precursores del, del Club ah, de París. Ah, mira vos. El, el Club de París no es un país... Somos los presidentes del Club de, de París. No es algo muy, muy lindo, porque en realidad lo que pasó es que eh, en 1956 la Argentina no podía pagar sus deudas, entonces llama a una reunión a todos los países que debía para, para juntarse y ver cómo afrontaba sus deudas. Uh -huh. Entonces este, se propone como anfitrión eh, Francia y a partir de ahí empiezan a hacer convenios multilaterales, una sola vez de acuerdos, y empieza a tener una tradición de acordar ...estos países con países que tengan problemas de deuda... Sí. ...y después toma el nombre de Club de París... ...porque Club de París no es un organismo multilateral... ...es un, un foro, una reunión de países, acreedores... ...que se juntan para, para atender alguna situación particular... ...de países Pero que Pero no que está que solamente deuda. Francia. No, no, no, no, no son no. varios países. Son 22 están... países ah, y hay, hay más países, o sea... ...está Estados Unidos, Francia, Italia, este, Israel, Japón... ...o sea, hay ah. 22 países que... Como te digo, en 1956, a instancia, Argentina empieza a haber este tipo de reuniones y acuerdos multilaterales, donde voy a agarrar y decir, mirá, me junto con todos y acuerdo una sola vez, cómo le puedo llegar a pagar. Bien. Entonces, Argentina inicia este, este club de, de, de, de países que se manejan por principios. Sí. Los, por principio, porque no es un organismo internacional este, constituido, sino que son, es, es un foro. Entonces, ¿cuáles son los principios? Solidaridad en el sentido de que van a atender a aquellos países que tienen algún problema. Sí. Caso por caso, ven la situación particular de cada uno. Uh -huh. este, condicionalidad, siempre ponen las condiciones de que hayas acordado con el FMI. Y otra cosa es el consenso. Tiene que haber un acuerdo de todos los países. De todos los países del O sea del que en este caso, el Club de París, eh, que está eh, compuesto por estos 22 países... Sí. Eh, es como que eh, apoyan a este país, en el caso Argentina, que está complicado con la negociación con el FMI, algo no, así. No, son acreedores, nosotros ah, le debemos bien. a ellos. Bien, bien, bien. En, bien. Distintas, en distintas formas, o sea, de los 22 países nosotros tenemos el, la gran deuda, la tenemos con Alemania, con Japón, con Italia, mm -hmm. ahí está el fuerte de la deuda con el Club de París. Y surge nuestra deuda ah, en sí. la, dicta, la última dictadura, se agrega un poco con este Alfonsín y al final con Menem. La deuda en el 2001 era de 3.800 millones de dólares. Argentina debía 3.800 millones de dólares a este conjunto de países. Bien, Ajá, sí. Y en 2001 entramos en default. Dejamos de pagar, dejamos de pagar deudas, bonos, al Fondo Monetario, a todos dejamos de pagar. Recién retomamos la deuda y tratamos de renegociarla en el 2014. Sí. Y la negociación la hace Kisilov. Uh -huh. el actual gobernador de, de Buenos Aires. Sí, de la provincia de Buenos Aires. Sí. La deuda de 3.800 pasó a ese momento a 9.690 de puro interés. O sea, con intereses solamente pasó a eso. De claro, 3.800 mil... a 9.000. Ah, la diferencia sí. son los intereses punitorios. Claro. Que devengamos un interés del 7% eh, eh, de interés punitorio de 2001 a 2014. Pasaron obviamente que pasaron 13 años que nosotros no pagamos claro. nada. Sí. Y en ese, en ese periodo... Regularizamos con la baña algunas otras deudas uh -huh. y, a, y en 2014 hicimos esta negociación. Los 9.690 millones se iban a pagar en cinco años. Sí. Al 3% anual. Tenías un, un, un periodo de gracia de dos años más, o sea que podías llegar hasta siete años con una tasa de 4,5. Y si no pagabas el de interés punitorio, y va a ser que todo el dependiente de los intereses iba a ser del 9%, o sea, la tasa en el caso de no pagar, iba a ser el 9% retroactivo. Uh -huh. Nosotros ahora, en 2021, se vence, tomamos estos siete años, y se vence 2.248, la última cuota de esta deuda, de los 9.600, se vence este mes. 2.248 millones de dólares. ¿Pero eso se fue pagando o no? Sí, se fue, pagando. Ah, se, fue pagando. se fue pagando. se fue pagando. y queda la última cuota que vence este mes. Ah, bien. La última cuota, 2.248, con una tasa de 4,5, porque tomamos este Claro, este de los 7 años, no los 5. No ¿sí? no, de los 7 años. Pero, si no pagamos, se generan 2.000 millones adicionales de intereses por la cláusula. O sea, que de 2 y, de y dos pico pasa a ser 4 y pico. 4 si no arreglamos. Entonces... Hoy, por, ¿Por eso, eso es, que viajó Alberto Fernández? Por eso que viajó Además ah. hay otra cosa más. Vos tenés reservas muy exiguas en el Banco Central. O sea, ¿Cómo vas a pagar? Tenés una reserva entre 2.000 y 5.000 millones, entonces si esto te quedás sin reserva prácticamente. Uh -huh. Entonces va a negociar, por eso es tan importante la negociación y tan sensible. Vos tenés que pagar este mes, vos tenés 60 días máximo, y además con el acuerdo. Acuérdate que, que el, el Club de París ha funcionado siempre con el condicionamiento de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, algo que tampoco estamos haciendo. Claro. Entonces, ahí está la complejidad y por eso es tan importante la reunión, porque necesitamos llegar a un acuerdo y, y tiene que acordar con todos los países, principalmente Alemania, uh -huh. para ver de, de llegar a un consenso Bueno, entre eh, Alemania todos. que, por ejemplo, respecto a las patentes de las vacunas, ya dijo que no, no ve con buenos ojos que se liberen las patentes de la vacuna. Sí. Digo, hago referencia a las vacunas, sacando el, el, el dinero y toda la deuda que tiene Argentina. Eh, digo, si tenés que acordar con Alemania, no es muy buena la relación, creo yo, que tiene eh, Alberto Fernández hoy con Angela Merkel. Sí la tenía Macri, por ejemplo, por eso es que pide eh, este dinero y, y la apoya Alemania lo apoya Alemania. Pero eh, me parece que eh, hablé del tema de vacunas. Eh, y volviendo al tema económico, me parece que no es tan buena la relación que tiene la Argentina si es que tiene que negociar, negociar directamente con Alemania, me parece. Sí, sí, eh, o sea, acuérdate que son un montón de países y sí. hay que ver las, con, las condiciones en las cuales puede negociar en un momento como este, ¿no? Seguramente, lo que pasa es que Argen, eh, Merkel tiene muchos laboratorios que producen en Alemania, por eso claro, es que también la, la, la, va a estar... Bueno, sí. y, y este y también hay otros otros conceptos que hay que, que entender uh -huh. el, el, el principio que maneja Merkel pero en este caso que necesariamente necesitamos el apoyo de Alemania porque es uno de los países que necesitamos uh -huh. este también siempre está condicionado a los acuerdos del Fondo Monetario Internacional entonces claro. mantener buenas relaciones es crucial Israel sí. por ejemplo sí. también forma parte del, del club de París entonces, si vos haces comentarios, viste que era el conflicto. Eso que te iba a decir, teniendo. bueno, justo hablando de relaciones y de mantener buenas relaciones, decíamos Alemania recién, bueno, con Israel, la Cancillería Argentina no ha, sí. no ha tirado buenos comentarios. No, no, no ha tirado buenos comentarios. Eh, de, de Israel. Exactamente, por el bombardeo por que el hubo. Por el bombardeo en, a la Franja en, de Gaza, sí. Entonces, este, hay conflictos y de nuevo, si vos estás pidiendo. Claro, apoyo, apoyo acompañamiento. Claro. Ahora, eh, ¿qué te parece la gira que está haciendo ahora Alberto Fernández eh, hablando con algunos presidentes? El de Portugal, el de Portugal dijo que ya lo va a acompañar, que va a apoyar a, eh, en esta sí. negociación. Eh, hoy va a hablar con Macron, sí. si no me equivoco, eh, ya habló o va a hablar con, con, el, con España, eh, con Italia creo que también. Digo, ¿son países importantes dentro del club de París sí. o crees que lo está haciendo como para no, no, no, lo está, lo está haciendo porque es necesario hacerlo. Ajá. Está bien que lo haga así. Es compleja la negociación porque es como por consenso tenés que convencer a todos. Claro. Y este y Argentina es un defolteador serial. Sí, sin ya duda. Sé. Nueve sí, veces, claro, nueve sí. veces no desde hemos. Desde el 2021 o antes también, para acá. Desde el claro. 2001, perdón, para acá. Y pedimos tra el tratamiento de, de países con, de, en guerra, en crisis, muy pobres. Entonces, queremos el mismo tratamiento cuando no lo somos. Y eso es como que muy reiterativo. Uh -huh. Durante 14 años nos pagamos, bueno. Pero venimos cancelando. Entonces, eh, yo creo que hay, hay una oportunidad. Lo que pasa es que nos, nos apura el tiempo. Ajá. Así que, eh, claro y, que... ¿Y cómo ves vos la, la negociación con el tema del, del FMI? Eh, o por lo menos con el, con el Club de París. Eh, ¿Crees que puede llegar a, a un acuerdo con, con todas estas negociaciones o estas reuniones que están teniendo? ¿Qué es lo que puede pasar o qué es lo que puede llegar a pedir Argentina de esto para que no se vence esa última cuota y para que no llegue, en vez de pagar 4 eh, mil millones y pico, pague los 2 mil nada más y pico que tiene? ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene que negociar ahí Argentina? Y seguramente... Llegó a un acuerdo sin el fondo, porque el fondo pone condicionamientos claro, políticos. Sacarlo al fondo del medio, digamos. Sí, sacarlo Ajá. al fondo del medio y pagar seguramente algo, intereses, suponte de vengados, y tratar de, de, de patear. Seguramente eso es lo que se está planteando ahora. De y hacerlo este, por ahí en, de, en de, más en, cuotas. En, más cuota, en en un plazo más, más largo, este, y refinanciar. Porque el problema son las reservas. Y el, y el otro condicionamiento es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El fondo te está poniendo condicionamiento. En, en, baja el gasto público, te dice. Y en un, en un año electoral, el gasto público no se quiere claro, tocar. Bueno, entonces su, paz, Baja los subsidios, te dice. Claro. Guzmán, ¿qué le dice? Yo voy a bajar los subsidios. Y el subsecretario de Energía te dice: No, bajar los no, subsidios. Claro. Entonces, te voy a remover. Y, y Cristina dice, no, lo puedo remover. Claro. Y ahí empieza el Y ahí comenzó el, el conflicto. De hecho, hay un conflicto. Entonces, el problema no es con a... el fondo. El problema es interno, uh -huh. con las condiciones del fondo, claro. que también te, te toca acá, digamos. Eh, Diego, hace rato leíamos en los titulares a nivel eh, nacional lo que viene a dejar la soja y el maíz, que puede sí. dejar buenas retenciones. Eso por ahí capaz que sí. puede ayudar. Pero también el riesgo país ayer pasó los 1.600 puntos. Y algo se hablaba, leí por ahí... Eh, de, de reojo, algo del Club de París, ¿tiene que ver sí. con eso el Club de París? Sí, Digo, tiene el, el que el tema ver. del riesgo país. Sí, el riesgo país mide la posibilidad que tenés vos de default, de, de, default de, de sí, Entonces ajá, vos tenés, de vos tenés sí. algunas deudas, uh -huh. deudas, suponte que vos me prestás a mí, y yo te, te pago y vos me devolvés, yo te pago y devolvés. Entonces vos siempre me estás prestando. Esa deuda para vos es una deuda que normalmente se renueva. Entonces, si no se pueden renovar esas deudas, el riesgo de que vos uh -huh. puedas pagar si se si aumenta. Si vos no podés renovar con el Club de París y con el Fondo Monetario Internacional, los países no te van a prestar. Claro, y, exacto, el de, y el riesgo de el riesgo, de riesgo aumenta. aumenta, claro, exactamente. Al revés también, acordaste con el Fondo y acordaste con el Club uh -huh. de París y el riesgo cae. O sea, es eso lo que se está analizando. Es una situación compleja, por eso es que ha viajado, como decíamos recién, el presidente Alberto Fernández para eh, reunirse sí. con algunos presidentes en Europa. Diego, nos hemos pasado de, de tiempo, hemos charlado sí. de, de mucho y además podríamos seguir charlando sin duda porque es un tema realmente interesante que hoy se habla mucho a nivel nacional y que también a la gente le, le interesa un poco cómo está la situación económica y la negociación con el FMI, con el Club de París y cada vez se suma más. Se suma más, se suma sí. más cosas. Pero bueno, ojalá que, que se, se llegue se a un acuerdo. Resolver, sí. Gente que quiere contactarse con Valerza, ¿dónde tiene que ir? ¿Cómo tiene que hacer? Infarroba valerza.com.a. Nos mandan un correo electrónico, nos buscan en alvear 499 al medio cuadro del shopping o por las redes Ahí está. sociales. Ahí Info, está. Facebook uh -huh. y este, el video lo publicamos en, en YouTube. Como siempre, la charla que tenemos los miércoles, eh, siempre al día siguiente o en el mismo día se, se publica para que la gente también la vea por las redes sociales eh, de Valerza. Diego, gracias. Nos reencontramos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Y nosotros nos vamos, 8 de la mañana, 54 minutos.